Hola muy tú, buenas noches para están eh? estamos comenzando más un programa de chis y si archivos llamando TV Retro. Y nu no programa de hoy, será los años 90 con la abertura del primer programa infantil da la extinta y TV, Uechi